que hacemos vida en esta zona, que tenemos que salir por esa vía, a veces nos vemos salpicados esa agua negra cuando salimos en nuestros motores, en cualquier vehículo. Lamentablemente las autoridades deben de buscar una salida definitiva a esa problemática que está afectando grandemente lo que es la gobernación de Rivera de Jaya y por ende el sector Ugamba, que es su entrada principal.